En el surco. Historia, libros y movimiento social. Conducen Nayeli Tello y Oliver Froling. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa que es Pes en el Surco Y bueno, hoy, hoy no va a estar nuestro querido Oliver Frolling con nosotros Pero tenemos nuevamente invitado especial, ya ustedes lo conocen, es amigo de este programa Es nuestro antiguo productor y bueno, eh, está con nosotros Gildardo Juárez Gil, ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Naye, hola Mito, pues gracias, gracias por... Darme un espacio más con ustedes, con el programa. Feliz de estar aquí otra vez. Pues vamos a hacer esta charla con, con nuestro compañero, amigo, este, Mito. Así es Gil, pues tenemos hoy de invitado a Jaime López Reyes, Mito, quien es coordinador y editor junto con Eugenia Iturriaga Acevedo, del libro Pueblos Indígenas frente al Racismo Mexicano, Caja de Herramientas para Identificar el Racismo en México en una un volumen 2, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, antes de lanzarle las preguntas a, a Mito, eh, Gil, ¿por qué no nos cuentas quién es él? Compañero Jaime López Reyes, Mito, eh, es Ayok, Ayok Hatz, Añugosmit, bueno, es el mije de Todontepec. Que él es investigador y escritor, maestro en literatura mexicana por la Universidad de Guadalajara. Actualmente estudia el doctorado en literatura hispánica en el Colegio de San Luis. Forma parte del colectivo Mije, Colmix, conformado por investigadores Mijes dedicados al estudio de los diversos aspectos del conocimiento Mije. Su área de trabajo principal incluye la literatura Mije y la mexicana, así como el racismo en la literatura. Ahí está la reseña de, de Jaime, de Mito. Pues nos arrancamos, ¿verdad, Mayen? Así es, pues nos arrancamos, pero antes de eso, Mito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Este, pues es un es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, más allá de, de la oportunidad de, del espacio de Pese en el Surco, eh, el gusto de estar con, con dos grandes amigos, ¿no? Naye que eh, la conozco recién, pero que, que ha sido un placer, no solo en términos Profesionales, sino a nivel personal, una, una gran persona, y a Gil, que fue quien me dio ese regalo por todas las que me debe, ya, ya, ya necesitaba hacer algo bueno. Eh, es un gusto, eh, y pues vamos a charlar, ojalá. Eh, saludos ahí a todo su auditorio, eh, en especial a, no sé si en a Totontepec, pero a los paisas a que, que estén en la ciudad o en, o en los lugares a los que llegue la señal. Gracias otra vez por la invitación. Pues gracias por tantas flores, mito. Este luego, ven, luego vemos cómo nos ponemos a mano, pero mientras tanto, pues ¿por qué no nos platicas cómo surgió este libro, Pueblos Indígenas frente al Racismo Mexicano, caja de herramientas para identificar el racismo en México? Sabemos que es como el segundo tomo, entonces platícanos ahí un poquito de historia sobre este material. Sí, claro que sí, con, con mucho gusto ahí ustedes me dirán. ¿Cómo vamos de tiempo? O si me estoy extendiendo. Este número surge, bueno, el, eh, utilizando esta última palabra surge, eh, se llama Seminario Universitario eh, Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia, que es una organización de académicos que en algún momento se adscribieron a CONAPRED, tengo entendido que ya no, ahorita están hospedados por la UNAM, que se dedica precisamente a hacer estudios sobre racismo en México. Sabemos que la tradición de los estudios sobre racismo tiene una larga tradición en países como Estados Unidos, como Brasil, eh, en África, en Europa, en algunos lugares. Pero en México, digamos que viene siendo algo relativamente reciente. Cuando yo estudié en la universidad, pues, aspirábamos a tumbar a Televisa, no, no a combatir el racismo, aunque, aunque lo experimentábamos ciertamente, ¿no? Yo estoy haciendo una tesis sobre racismo en el Colegio de San Luis, sobre racismo en la literatura mexicana, específicamente sobre eh, no, la ocultación de lo que llamo, entre comillas, la voz india, porque no eh, eh, es lo que podemos encontrar en esa época, gente que se adscriba como india, no tanto a cada nación o a cada pueblo, y encontrar, en mi caso, eh, una voz que contravenga ese ocultamiento, en ese sentido, yo viajé a Mérida en el Aciago 2020, en enero de 2020, eh, con la profesora Eugenia Iturriaga a hacer una estancia de investigación ahí en la Autónoma de Yucatán, precisamente para aprender sobre temas de racismo. Ahí, pues, a través del diálogo pues, eh, y de las discusiones y de las peleas que, que me agradan mucho, en el sentido de, de, de, del intercambio de opiniones ¿no? y del aprendizaje, ella me invitó, y me, me contó en, durante la, el programa de la materia, nos dieron a leer la caja de herramientas 1, que, que es ellos tienen este seminario en el que se discuten, discuten entre ellos y además lo abren a, a, al público en general, pero además tienen la idea de construir divulgación al respecto, en el sentido de que la academia es un espacio muy muy pequeño, para estas discusiones y que tendrían que abrirse y que además tendría que hacerse en otro lenguaje. ¿no? Ese, esa, esa fue la idea que, que a mí me comentaron, eh, me dijeron que este segundo lo querían orientar hacia el racismo, hacia los pueblos, y pues eh, no podíamos no estar nosotros, entonces la idea fue construir un equipo de trabajo que construyera este número en el que yo Editar, coordinar junto con, con Eugenia, que fue el enlace directo eh, con, la, eh, eh, con el sello de la UNAM y construir este librito que, con suerte, no sé si lo logramos, honestamente, ¿no? Eh, tuvimos varias discusiones, como siempre, pues tú eres editora, nadie ¿no? sabes que hay cosas que, que uno hubiera querido hacer mejor, pero ya está el número y esperemos dar eso, herramientas para caracterizarlo desde la voz de. De joven. Nos interesó que fueran, que se adscribieran como indígenas o algún pueblo indígena. Sabemos que el mismo concepto indígena es, es este, polémico, eh, pero además que fueran investigadores, eh, no necesariamente académicos, no todos están dentro de la academia, pero sí investigadores. Y así fue como nació el número, así fue como invité a, a Compas Mayas, a José Ángel Coyoc, a Sermay, a Cristel Pech, a, a la amiga. Eh, colega y camarada Ariana Solís, Solís, a quien admiro mucho, y a Guadalupe Tzopit, y ya juntos hicimos este número. Oye, Emito, pues con, con lo que pudieron trabajar, con lo que está en el libro, con las discusiones que tuvieron, ¿cómo podrías... Pues de alguna forma resumirnos o en pocas palabras decirnos qué es, qué es el racismo qué pudieron como concluir como dar estos elementos que, que nos ayuden ¿no? a, a tener una claridad nosotros tomamos el acuerdo de, de, de respetar la seriación del volumen eh, y en ese sentido es un volumen 2 como bien dijo Naye y adscribirnos a las propuestas que están en el 1 que también los invito a leerlos aunque quedó más chido el segundo <risa> pero en ese sentido, nosotros creemos como surge, con surge mejor, porque nosotros no somos surge, que para hablar de racismo tenemos como una serie de elementos que nos ayudan a, a caracterizarlo y a detectarlo, que es lo más importante. Pero que el concepto no tendría que ser una camisa de fuerza para lo contrario. Entonces hay como una serie de aspectos que se consideran. El racismo es... Digamos, la creencia en la existencia de las razas, eh, que existen, que la colectividad humana se puede subdividir en, una, en subespecies con características esenciales, que son denominadas razas, pero no solo eso, sino la jerarquización de poblaciones a partir de esta creencia en las razas. Hasta aquí todo va medianamente bien. El problema ya luego está en las expresiones del racismo, y uno de los candados que se ha puesto para entendernos es el sentido estructural. Por eso, cuando se habla esto del racismo inverso, pues se afirma que no existe tal cosa si no existe una opresión estructural e histórica hacia, hacia determinados colectivos. Entonces, sería la definición a la que nosotros nos ascribimos, pero repito que la tenemos que ir poniendo a prueba en cada caso que vamos teniendo. Por ejemplo, un caso muy complicado es... Eh, las relaciones entre los pueblos, que alguien ha llamado interétnicas, que a mí no me agrada, pero las relaciones entre los pueblos llamados indígenas, y si ahí existen estas cosas, es una discusión que está viva, nosotros decimos eso, que, que el racismo es una jerarquización de poblaciones mmm, basada en la creencia en las razas y que se expresa en una opresión histórica o estructural. Muchas gracias, Mito. Oye, y además de, pues de ser coordinador, de ser editor, también eh, pues escribiste un, un artículo que es el artículo, digamos, con el que abre este material del que estamos hablando. Y bueno, este artículo se llama Identidades Impuestas y ahí, Mito, tú hablas de dos, de dos conceptos que son eh, el de indios y el de indígenas y nos gustaría que nos pudieras platicar un poquito de ellos, ¿cuáles, ¿cuáles serían sus diferencias? Y bueno, ya nos comentaste un poco por qué decidieron por, por el de indígenas, pero si pudieras argumentar más en ese sentido, te lo agradeceríamos. Sí, eh, sí es buena pregunta, porque es bien complicada. Mm, a, a mí lo que me interesaba en ese artículo, digamos el esquema el bosquejo, en honor a la verdad, este, ya existía una propuesta... Previa por parte de, de quienes nos invitaron. Y uno de los temas tenía que ser el identitario. Eh, y para el otro, los otros, pues creía que había gente más preparada que yo. Y me, pues me aventé a hacer este, ¿no? Que era, al parecer, casi in, ineludible en la propuesta que estaba. Es complicado, no es sencillo. Aquí está Gil. Él también, espero que nos que dialogue conmigo, ¿no? No, no es la respuesta. Las cuestiones identitarias no son sencillas y pueden ser muy fácilmente manipulables, como estamos viendo ahorita con las candidaturas llamadas indígenas, ¿no? que, que, que la, la clase política aprovecha todas nuestras discusiones para su beneficio desde una lógica eh, jurídico-política. ¿no? La gran diferencia entre indio e indígena, en nuestra opinión, es una cuestión de uso, no una cuestión de referencia. Los dos se refieren a lo que ellos dicen grupos, a mí me desagrada profundamente el, el, el concepto, a pueblos o a naciones que quedaron atrapadas, así debiese decirse, en lo que hoy es el Estado mexicano y en su momento el, eh, la Nueva España. Cuando se crean estas dos, estos dos entes, el Virreinato y el Estado mexicano, se crean estas denominaciones para pueblos diferentísimos entre sí, que, que, que se parecen tanto como los rusos y los, eh, eh, los marroquíes, por ejemplo, ¿no? eh, eh, eh, hablando de la población castellana en esa zona. Nombran así para nombrar a un conjunto heterogéneo de pueblos que consideran una masa cuya aparente característica fundamental es la conquista. Los pueblos que fueron conquistados son denominados indios, y los pueblos que no, pues son denominados naciones. En eh, muchas de las discusiones que se han tenido se rechaza esto, pero más o menos esa es la, eh, la referencia, la denotación del concepto. Ah, ahora, eh, eh, decía yo que es una cuestión de uso porque indígenas se expanden a partir del siglo XIX, cuando llegan los liberales, a, a, cuando llegan al poder, y parece ser que la gran diferencia es una cuestión de relación con ese Estado, mientras que los indios podían relacionarse desde lo colectivo con esta figura de repúblicas de indios, tampoco quiero como reducir el virreinato, son varios siglos y, y varias discusiones que pasan pues, por las cortes y, y, y, y varios procesos, pero en términos generales había una relación colectivo con la corona, Parece ser que cuando llegan los, los liberales con este discurso ilustrado o heredero de la ilustración del individuo y de la igualdad entre los individuos y del universalismo de la humanidad, la relación es ciudadano con el Estado mexicano. Y entonces nace como la, la figura de los indígenas despojados de esta colectividad. Y también parece ser como cuando se va reconstruyendo, que aparece como una, una especie de eufemismo porque el término indio ya se ha convertido en un insulto. Eso no quiere decir que indígena no lo sea, pero parece ser que su lógica es mmm, despojarse un poco del, de la mmm, calificación peyorativa que traía indio. Para el caso es lo mismo, hay pueblos que lo aceptan, hay pueblos que, que, que sí aceptan ser llamados indios, hay personas que aceptan ser llamadas indias, hay personas que aceptan ser llamados indígenas y hay quienes no lo hacen, pero fundamentalmente es, la diferencia sería, no sé si ya me hice bolas, pero por un lado la cuestión del uso y la cuestión relacional con, con México, pero en, en, en lo fundamental, en nuestra opinión, habrá quien, quien, quien tenga otra opinión y, y lo podríamos dialogar, no, no hay mayor diferencia porque se refiere a la misma al mismo conjunto de pueblos y los reduce, a una masa uniforme de la misma manera. Hombre, sí es súper, pues, complicado, amplio, profundo, porque tenemos que las reflexiones van en el sentido de que prefiero, preferimos que me digas ayuc, mije, zapoteco, ¿no? A que me digas indígena, ya en, un, en este sentido reflexivo de decir, bueno, tenemos nuestras propias formas de ser, de, de nuestra propia historia, nuestra propia vivencia cultural, ¿no? Entonces, no, no podemos quedarnos como en esta homogeneización es decir pueblos indígenas, ¿no? Y entonces ahí pues, van todos, mixtecos, zapotecos, mijes, y, y pero que también en algunos momentos también se va, se va utilizando a manera de, de, las herramientas que existen, ¿no? desde el derecho internacional reconocido por el convenio 169 que de momento Da algunos este, pues, elementos jurídicos para, para pues, ciertos pueblos que, que están en una lucha en contra del Estado mexicano, ¿no? Entonces, cómo se va se va utilizando de acuerdo a, a las necesidades, porque en realidad, o pues, sea toda la reflexión que pone sobre la mesa mito, creo que pues sí está, está, está vigente y, y está como todavía, ¿no? Se sigue reflexionando. Sí, porque luego, como todo. Eh, las reflexiones que pueden caer también cierto cierta romantización, o decir, bueno, es que hasta dónde, por ejemplo, decir eh, pueblos originarios, este cabe, ¿no? Porque si bien si sí son pueblos que estaban antes de, de que se estableciera Estado mexicano, antes de que llegara la, la, la, pues los europeos a América, ¿no? Este, pero sí ha habido reconfiguraciones, ¿no? Más allá de eso, estamos ya, pues, en. en en otra etapa de la historia, en que, pues, quedarnos en ese punto también no, no nos lleva mucho, también, ¿no? como que también hay puntos de reflexión en, en ese sentido, y creo que, pues, sí, sí, es, es muy necesario. Yo recién estaba leyendo, un, pues, una publicación en la, de la UDG, en 2018, de alguien ahí que coordina una serie de, de artículos sobre jóvenes y los usos de las redes digitales, y bueno, como que se quedaba mucho en lo descriptivo, en, la, en algunos puntos hacían artículos sobre, por ejemplo, Oaxaca y la, tele, tele, ¿cómo se llaman? De la telefonía comunitaria, pero la mayoría era así como, ¡ay! usan Facebook, ¿no? ¡Qué bonito! Como que en ese nivel de decir, ¡ay! no sorprende que puedan usar Facebook, ¿no? Este, muy descriptivo, pues, ¿no? Y, y, y luego como que la entrada que hacía este, el coordinador decía, es que este nuestro aporte es no decirles culturas eh, grupos minoritarios, sino grupos minorizados. Dije, ay, pues aunque sea en ese puntito van avanzando, porque, porque es, o sea, ni siquiera grupos, pues, ¿no? O sea, en la academia creo que va mucho, muy atrasado, al menos de lo que leí en esa, esa parte, y ellos porque decían que tenían un seminario que los llevó a esa reflexión. 2018, pues no tiene mucho, ¿no? Como que también creo que hace falta mucho, mucho, mucho trabajo sobre este tema, y este. Y pues es bueno pues que, que haya más eh, grupo de personas en, en, en abordarlo, en poder clarificar pues estas reflexiones, ¿no? estas inquietudes que vienen desde, pues, desde activistas, desde jóvenes interesados, desde, pero creo que hace falta más todavía. Eh, vamos a ir un rato a una pausa musical, regresamos en... Un Regreso después de esta pausa musical que nos ha puesto nuestro querido Rayo Cruz, productor de este programa, ahora y bueno, eh, ya saben ustedes que estamos platicando con, con Jaime López de Totontepec y de conductor invitadísimo y además de lujo tenemos a Gildardo Juárez también eh, un compañero Mije, que ya ustedes conocen mmm, porque estuvo muchos años aquí en, en, en Pes en el Surco. Y bueno, eh, Mito, Gil cerraba el bloque anterior hablando un poco de, de que es mejor eh, nombrarse como Ayux, como viniza como los distintos pueblos que, que hay, ¿no? Eh, y justo teníamos una pregunta que era un poco en ese sentido, ¿no? De entonces, si no nos nombramos como indígenas, ¿cómo podríamos nombrarnos? Pero a la luz un poco de lo que Gil acaba de comentar, eh, pensé en, en reformular la pregunta para que nos compartas un poquito, entonces, ¿cuándo nombrarse de, de una u otra manera? Porque eh, también, eh, como ya señalaba Gil, pues estas definiciones forman parte, no tanto de una categoría identitaria, pero muchas veces sí de una categoría política que permite una cierta relación, ¿no? Y um, un cierto acumulado de fuerzas políticas para relacionarse con distintos actores, ¿no? Entonces, ¿cuándo o cómo nombrarnos de una manera u otra? Sí, pues me parece que ambos dan en el clavo. Eh, quiero decir que no tengo una respuesta, obviamente, más que provisional. Y pensando en, en la coyuntura, eh, no solo desde dónde hablo, sino por la invitación que me hacen, como lo, lo resolvimos en el libro, más que, más que una postura. En el libro estamos personas que nos adscribimos a pueblos. Esa, esa sería una salvedad que, que tiene que ser importante no invitamos a personas que se identifican como indígenas, pero que no se identifican a un pueblo, que existen esas personas y que a veces nosotros los que tenemos pues, la fortuna, gran fortuna, que no es, no es poca cosa, de haber nacido y crecido en nuestras comunidades o de mantener los lazos, eh, tenemos a diferencia de otras personas. Y creo que uno de los errores que de repente cometemos es lo que cometieron con nosotros, quererles imponer respuestas, soluciones a gente con casos distintos. Entonces, esta respuesta viene de personas que tienen la suerte de adscribirse a un pueblo. Entonces, yo, yo, yo, yo ofrecería una respuesta en ese sentido, por un lado, y en otro sentido, que no estamos respondiendo la cuestión de un término sombrilla, no estamos... Eh, para, los, para cuando hablamos de cada pueblo, esto, es, esto nos lo facilita, hablemos de ese pueblo y no es cosa sencilla ni, ni obvia, sobre todo en la academia, como dijo Gil, porque hasta la fecha para que alguien nombre, siempre dicen cosas como indígena Mije, con, este, eh, con esta necesidad de subtítulo, cuando Mije es suficiente para dar cuenta de una nacionalidad, vamos a llamarlo pues en los términos que. que que, que, que se usan, o sea, el, el, el, el gran desacuerdo es que para unos pueblos se usa nación y para otros etnias. Si a, eh, si a unos los vamos a llamar etnias, pues a todos, como la etnia mexicana. ¿no? Eh, en ese sentido, nosotros elegimos pueblos indígenas por una cuestión eh, práctica, porque es la manera más eh, común en que se denomina. Ahora, saliéndome un poco de la postura del libro, yo, por ejemplo, a mí no me gusta utilizar originarios. Me parece que, que si bien intenta sustituir en una cuestión de, de, de, la, de lo peyorativo que quizás tiene indígenas, no resuelve gran cosa, porque habría que decir originarios de dónde, y ahí es donde ya se les dificulta y por eso solamente dicen pueblos originarios. ¿De dónde vamos a decir que somos originarios de México? México tiene 200 años, no, no podemos ser originarios de una constitución política que no existía. Y si decimos Mesoamérica y los que son de Aridoamérica, hay, hay toda una cosa muy complicada y creo que quienes utilizan orig originarios tendrían que entrarle a la discusión de originarios de dónde. Entonces yo utilizo, y en el libro utilizamos indígenas, muy sencillo, por ser el menos peor, y el más común. Ahora, solamente pa, como término sombrilla que nos permita entrar a la discusión. Una vez entrados en la discusión, me parece que si vamos a hablar, por ejemplo, yo estudio literatura, si vamos, a mí no me interesa en lo absoluto la literatura indígena de México, porque me parece que, que como concepto no me sirve para estudiar lo que yo busco. Yo estudio la literatura yeok, y en ese sentido, como mencionaba Gil, es mucho más respetuoso cuando lo pide así tu trabajo o las personas, pues referirte a la identidad nacional particular. Esto no, no soluciona la discusión cuando lo quieras hacer en general. Y además el concepto indígena tiene una gran ventaja que ya mencionó Gil, la legislación internacional. Cuando tú entras en relaciones con el Estado mexicano, en conflictos a nivel jurídico, eh, no existe la figura de comunidad Mije, lo que existe es la figura de comunidad Mije, y a partir de ahí puedes discutir y ganarle al Estado mexicano, en el caso de las, eh, por ejemplo, de las mineras que están en nuestros territorios. También en términos políticos de alianzas, pues es muy útil el concepto de, de indígenas. Entonces lo que aquí nosotros decimos no es que se abandone, sino que, como bien dice Naye que lo utilicemos cuando le sirva a las comunidades y que seamos respetuosos cuando el tema o la comunidad te exija ser nombrada desde lo que es una nación distinta de las otras. No sé si, si, si logré responder. Sí, sí, sí, bastante um, claro, interesante, eh, debido a que en, en varios artículos aparece la idea de que el Estado nació mexicano, o lo mexicano no existe, ¿Cómo lo explicarías en palabras llanas y amigables y para que también se animen a leer y descargar ese, ese libro? Sí, bueno, este es un tema delicado, tú lo sabes, este, lo bueno que es por radio, para que no se enoje quien, quien nos escucha. Yo, yo corregiría un poco, yo, yo, yo no afirmaría que, que lo que les... No sé si dijiste Estado mexicano o lo mexicano no existe, sino que es una creación, ¿no? Que es bien, bien rastreable y que el problema con la mexicanidad, que ahí es donde yo sí diría no existe, es que fue una idea que se concibió desde los eh, discursos nacionalistas, sobre todo del siglo XX, pero que viene desde el XIX, en el cual se afirma que hay algo esencial que caracteriza a este conjunto de personas que habitan en los límites de México, que además los límites de México también han variado en el tiempo, ¿no? Entonces, una serie de intelectuales que en esa época los intelectuales ejercían una gran labor en la política para la creación de una identidad nacional, esta identidad nacional lo que buscaba era eh, una unidad que diera estabilidad los, también hay que entenderlo, se perdieron todas las guerras que se aventaron, no como los Mijes, <ríe> y, y necesitaban de una identidad fuerte que, eh, que, que, que concatenara como a distintas ideologías. Eh, y entonces iniciaron la propuesta de que existía la mexicanidad. El gran problema es que nos metieron las escuelas a nuestras comunidades y nos inculcaron la idea de que tal cosa no solo existe, sino que no podemos dudar de que existe. Y lo mexicano, cuando, si, cuando nosotros empezamos a ver qué significa la extinción de, lo, de otras formas de vivir, ahí es donde nosotros tenemos un problema. Si lo mexicano significara tolerancia, la coexistencia de gente en un país plurinacional, no tendríamos mayor problema, pero mexicano significa y ustedes me dirán, hablar castellano, aprenderse la historia patria, etcétera Ahí es como lo que yo tendría, o sea, si quieren irle a la selección mexicana no, no hay mayor problema, pero que esto no implique la negación de muchas identidades que también existen y que también lucharon por ser consideradas mexicanas, no en lo identitario, sino en los derechos que como seres humanos las colectividades tienen. Pues muchísimas gracias, Mito, vamos a ir que volamos a la siguiente pausa musical para continuar conversando contigo sobre los distintos conceptos y las distintas referencias que hay en el libro Pueblos Indígenas frente al racismo mexicano, caja de herramientas para identificar el racismo en México, volumen 2. Volvemos. Pues seguimos aquí conversando con Mito, con Mito Reyes, que nos, nos ha ayudado a seguir reflexionando sobre pues las culturas que estamos aquí viviendo, conviviendo en Oaxaca y en otras partes de México y del mundo sobre ese trabajo, esa publicación que hicieron. También queremos preguntarte, bueno, Naye. Bueno, Mito, eh, pues en realidad hemos estado hablando como de distintos conceptos, como, como decíamos hace un momento, de los que están apareciendo en, en los distintos artículos que hacen parte de este libro, y hay un artículo eh, que se llama Pueblos Mayas, Racismo y Territorios y otro que hace reflexiones sobre el racismo en la educación superior que hablan de un, de un concepto que es el racismo estructural o institucional. Entonces, eh, sabemos que no eres el autor de estos, de estos artículos, pero también sabemos que que pues eres un experto en este tema, entonces nos gustaría muchísimo que nos, nos pudieras definir en palabras sencillas qué sería esto del racismo institucional o el racismo estructural. Sí, bueno, no no, no, no creo ser experto, estoy estudiando, tengo un año estudiando estos temas y, y surgió esta oportunidad y estoy ejercitándome a través de... de pues de la construcción de, esta, de estos intentos de respuestas. Quería solo aclarar muy rápidamente que el hecho de que utilicemos pueblos indígenas o determinadas denominaciones no debería ser entendido, o esperamos que no sea entendido, como el rechazo a, a otras formas. En este caso quizá tuve un desliz, pero aclaré que es en lo personal que a mí no me agrada lo, eh, la denominación originaria, es por lo que comentaba, pero no implica que sea un rechazo. En el, en el librito, en el cuadernillo, intentamos hacer una lista de cuáles son las propuestas, seguramente que hay más, para dejarlas ahí y que eh, los lectores tomen una decisión, pues la que les parezca mejor. A tu pregunta, eh, espero poder responderla precisamente porque no soy experto, hay una discusión sobre racismo institucional y estructural, si es lo mismo. En el libro, me parece, si no recuerdo mal, tomamos la decisión de, de, de no hacer la distinción. Y en ese sentido, se piensa: el racismo no solamente son las expresiones cotidianas que podemos esperar, no es que alguien te diga pinche, indio, no es solo que alguien te diga pinche indio, no es solamente que alguien insulte a alguien por su color de piel, sino una serie de expresiones que se han naturalizado porque el racismo es una lógica de pensamiento, el racismo es una forma de entender el mundo y le da sentido a la forma en que éste se organiza. Entonces, cuando a una mujer no se le permite el derecho a dar vida en condiciones dignas, y se asume que esa mujer se le negó porque es una india o una indígena. Y pensamos, bueno, si esta mujer tuviera otras características físicas y otro dominio del castellano, no hubiera parido en el patio de un hospital. A eso nos referimos como racismo estructural porque es producto de una lógica de pensamiento que abarca las instituciones del gobierno y es una lógica estatal. Esta lógica estatal ha hecho que se pierdan los idiomas en México, que Gil y yo batallamos mucho con eso, estamos reaprendiendo, estamos reconectando, estamos batallando con nuestras identidades, y no hay un culpable particular, no fue el maestro que, que, que golpeó a los abuelos, o, o en nuestro caso el maestro, o en mi caso me dieron clases de Totontepec, pero me hablaran en puro castellano, lo que sucede es que ellos obedecen a una lógica que se metió en las instituciones y que va cubriendo muchos espacios de la sociedad. El hecho de que las mujeres indígenas sean representadas de cierta manera en los programas de televisión y en los libros, habla de un racismo estructural que impregna todas las estructuras del Estado en el que habitamos. Entonces, digamos que el racismo estructural sirve mucho para que estudies el racismo no por la intención, que esa es una gran ventaja, cuando sucede, cuando alguien dice algo, te suele decir, sí, pero no fue mi intención. Entonces puedes estudiar el racismo en términos de sus consecuencias, porque esas personas, así como ustedes y yo, todos somos racistas porque así fuimos educados. El racismo estructural lo que causa es que seamos educados de cierto modo. Sí, en nuestras reflexiones, en nuestras prácticas, luego sale muchas cosas que tenemos interiorizados. Que, que, que hay expresiones que se nos escapan después de decirlo digo ah, ah, ah, este pues he dicho algo que, que es sumamente racista incluso no o sea eso no excluye por ejemplo a, a que en las mismas comunidades no haya, haya estos elementos que de expresión de lenguaje de, de, lo, de lo cotidiano en que se se reproduzca no expresiones de racismo y que pues entra dentro del marco de, de esta reflexión, no de todo lo que, lo que ya hemos vivido por años, y que creo que pues es necesario irlo trabajando, irlo este contagiando, ¿no? como en estos espacios de educativos, en las escuelas, con, con mucha más gente que pueda ir abonando la reflexión, porque como fue un trabajo también de mucho tiempo, de mucha fuerza simbólica, digamos, de, de, de mucho poder. Pues lo tenemos ya muy internalizado, ¿no? Expresiones bastantes. Eh, que se han integrado a la cultura, ¿no? Sí, a veces es un error del antirracismo que, que, que llega a cometer muchas, precisamente uno de, las, de los intentos es que se combate el racismo desde una mediana diferenciación de conceptos, ¿no? No, no, no necesariamente ser expertos o eruditos, pero que tengamos claras ciertas diferenciaciones. Y uno de los errores, en mi opinión, en nuestra opinión del racismo, es que se llama racista como un calificativo moral. Eh, tú eres un racista, es hablar de buenas y malas personas, y no es necesariamente así. Racistas somos todos. En este país todos somos racistas, y eso hay que dejarlo bien claro. Y lo principal es darnos cuenta en qué momento estamos siendo racistas. Racista no implica bondad o maldad, no es una calificación moral, racista, como decía, era persona que cree en la existencia de las razas, que organiza el mundo de determinada manera y que justifica acciones desde esta perspectiva. Lo importante del, del antirracismo es darte cuenta, como dices tú, Gil, cuándo estás siendo racista. Y además que las personas a las que señalemos como racistas, pues que no se pongan a la defensiva para defender su integridad moral, sino intentar... Irnos dando cuenta todos de en dónde estamos reproduciendo un racismo estructural que viene de, de mucho tiempo, ¿no? Pues muchas gracias, Mito. Yo creo que esto que nos, nos acaban de compartir Gil y tú en sus últimas intervenciones, eh, a mí me parece muy importante porque, porque sí creo que hay categorías, ¿no? Eh, que, es, que eso, que parecen más bien calificadores morales, ¿no? Y que de pronto uno se, como que dices, uy, qué mal la persona soy, o qué mal me vi, o tal, pero, pero más bien son, son como invitaciones a reflexionar nuestro decir, nuestra práctica, nuestra, nuestra forma de pensar, y sobre todo, pues, mirar cómo podemos transformar eso, ¿no? Eh, porque como decías, no es una cuestión solo de voluntad, ¿no? No es tampoco una cuestión individual y al mismo tiempo sí, pero hay que, no hay que perder de vista como esta dimensión más estructural de la que también ya nos hablaste hace un momento. Entonces, Mito, pues el tiempo en radio se nos va volando y más cuando tenemos invitados con, con eh, ideas que nos botan y nos hacen reflexionar mucho como es, es tu caso, entonces solo nos queda pues que cierres invitándonos a, a leer este material y que también por supuesto nos digas dónde la gente que nos acaba de escuchar lo puede adquirir o lo puede leer, entonces pues dale Mito no, Pues gracias a ambos, eh, gracias a Gil a Naye, a Gil un gran amigo mío, repito, además de de alguien con quien discuto, un, un amigo muy querido, y lo puede ser, una de las cosas que se trató de hacer es que fuese libre y gratuito, no porque así, así debía ser, entonces está en la página de Surge, surge con X, surrxe.org, ahí está la publicación gratuita, tendremos unos ejemplares, pero me temo que los reservaremos para nuestras comunidades, entonces a los países por ahí, tal vez para ustedes si sí hayan, <ríe> si no, con suerte le podemos regalar uno a, a, a Pez en el Árbol por como, como eh, compañeros de este camino, ¿no? y a Surco, a Surco probablemente también. Y ahí está, la invitación a que lo lean, a que nos hagan llegar sus, sus molestias, sus gustos, sus felicitaciones, y gracias otra vez. Saludos a, a mis paisanos de Totontepec especialmente. Pues gracias, gracias Mito, gracias al auditorio de Radio Universidad y las radios comunitarias que nos retransmiten y también quienes escuchan este programa en el podcast que se, que se almacena. Eh, eso tampoco lo habíamos comentado con Mito, pero desde ahí también se puede escuchar. Si no o sea, si no hay una radio que logra transmitirlo en, en Potontepec, en los podcasts pues ya se puede distribuir vía la, la URL por este por WhatsApp no y otros medios de mensajería, ¿no? Y bueno, nos escuchamos en el siguiente programa. Oigan, pues muchísimas gracias a los dos, Gil Juárez, por, por estar hoy de conductor invitado nuevamente, y bueno, ya sabes que cuando gustes puedes volver aquí, que esta es, es tu casa, y en realidad tú eres uno de los pilares fundantes de este, de este programa, y muchas gracias también Jaime López Reyes, Mito, por estar aquí, eh, por conversar con nosotros y bueno, pues cuando gustes, también las cabinas quedan abiertas y pues nada, nos escuchamos en nuestra próxima emisión.